Campeones de League of Legends en 10 segundos yoga Cuando los GTA Minions se cura Crea estas garras Grita y te silencia Te clava los colmillos Te muerde Y si el enemigo está en rojo lo ejecutás Por cada enemigo que ejecutes te hace más grande Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios